Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Pues recibimos en estos momentos una comisión del Seguro Nacional de Salud, SINASA. Están con nosotros dos damas: Estaba Madeline Hernández y Gloria Quero. Buenos días, bienvenida. Vienen a contarnos de la nueva aplicación Hola. que tienen ustedes para el uso digital, el uso a través de la, en los celulares. ¿Qué podemos encontrar en esta aplicación? Buenos días. Buen día. Primeramente, gracias por recibirnos en su programa. Eh, Senasa es una empresa que siempre se ha mantenido lo que es la innovación y tratar de acercar a nuestros afiliados a tener un mejor servicio. Senasa ahora tiene una app, con esta app ahora los usuarios van a tener una manera más fácil de acceso, como estábamos explicando. Madeline le va a explicar más detalladamente a qué servicio el usuario va a tener acceso con ella. Excelente, buenos días, Madeline. Buen día. Efectivamente, el objetivo del app es acercar a los usuarios y a los afiliados, tanto de los de los regímenes que manejamos, régimen contributivo, régimen subsidiado. Uh -huh. Planes complementarios y planes de pensionado. El objetivo fundamental de ellas es que soliciten los servicios que necesitan a través de nuestra app. Nuestra app tiene diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos los servicios de autorizaciones médicas, uh -huh. que estos servicios pueden ser utilizados para las autorizaciones de laboratorio, autorizaciones de rayos X y tratamiento de alto costo. También tenemos las afiliaciones de dependiente. Desde la comodidad de su hogar, el afiliado puede afiliar a sus dependientes, valga la redundancia, uh -huh. Simplemente mandando la documentación correspondiente, que la misma app le va a indicar cuáles son para el tipo de dependiente. ¿Cómo la encuentro? La estoy buscando aquí. ARS Senasa. ARS Senasa. Uh -huh. Es fácil de, de, de utilizar, de descargar uh -huh. y de utilizar. Eh, asimismo, ya sea para Android o para iPhone, está disponible la aplicación. Okay. Eh, la descargamos, luego le va a pedir el número de cédula. Realmente se le hizo un poco de, de seguridad para que los usuarios se sientan Por seguros supuesto. a la hora de usarlo. Sí. Eh, le va a pedir una cédula, luego le va a pedir una contraseña, confirmar y un correo electrónico. En un par de minutos de usted hacer la solicitud, va a recibir un correo electrónico donde va a tener un link en el mismo acceso y ahí va a tener acceso ya a todos los servicios que tiene esta... De es decir que yo desde mi hogar podré accesar y poner a allegados míos, mis familiares, al seguro. Así es. así es, tenemos el 90% de los servicios que ofrecemos en nuestro centro de contacto y en nuestra oficina principal si, en el APO. Y si la persona está en diferentes puntos del país y tiene algún problema de salud, puede accesar por ahí y también ver también. las coberturas sí, y las es, atenciones. Sí, un ejemplo, como usted dice, si usted fuera, un ejemplo, usted es de San Francisco, pero usted está en Higüey, yo estoy en Iguay, tengo cenaza, yo quiero saber a qué centro yo puedo visitar o a qué médico pues ahí inmediatamente usted puede accesar y puede tener esa información. Excelente, excelente. De la misma manera puede tener información para los servicios que estén en cobertura. Si usted está fuera Perfecto. del país o está en el mismo centro ya que va a demandar un servicio y quiere saber si efectivamente le cubre o no le cubre, el app tiene consulta del plan de servicios de salud que es el PDCS que es donde están todos los tratamientos y procedimientos en cobertura. Qué interesante y una cosa a través del la... app Puedo también precalificar pre para un servicio. Es decir, que yo pueda, lo mismo que me hacen, que yo tengo que esperar una, una hora, que es incómodo, quizá con un dolor, en de que una muchacha no esté eh, en una fila, en emergen, eh, eh, primero pasa el seguro. Y allá tú haces otra autorizaciones fila, la autorización en la palabra. Sí. Claro, claro, ¿Podría yo obtener autorizaciones previas a través del app? Sí, claro. Esos son uno de los principales servicios que tiene el app. Por ejemplo, después que usted salga de su consulta, inmediatamente el médico le indique los laboratorios, horarios X que usted necesite, que es lo normal de primera consulta, pues usted... Inmediatamente puede solicitar su preautorización. Ahí estamos viendo en pantalla la aplicación, sí ya hay todas las facilidades que esta ofrece. Pues es una novedad y interesante y necesaria, sobre todo porque hoy día todas las instituciones públicas y privadas pues tienen que adaptarse a la tecnología, porque van a facilitar el proceso. A la gente. Ustedes Qué bueno. son actualmente entonces la ARS más grande del país. Prácticamente, todavía, no. todavía somos, no. Bueno, en cuanto a afiliaciones, afiliados, somos la primera, pero en cuanto a régimen contributivo, estamos en segundo lugar. ¿En ¿Quién está el primero? Prontamente primero. ¿Quién está el primero? Eh, ARS primera. Oh, primera ARS. Uh -huh. Ya, entonces, una pregunta. ¿Cuántos afiliados en realidad es que tiene SENASA en el país? Bueno, en el país actualmente uh -huh. con la cartera al cierre del mes de marzo tenemos 4.5 millones de afiliados en ambos regímenes, régimen sí, contributivo y régimen subsidiado. ¿Y aquí Macri, en San Francisco de Macorís ustedes manejan esas estadísticas? Sí, claro, sí. ¿Cuántos son? La cartera de la región, que nosotros uh -huh. lo manejamos por región eh, específicamente, en el régimen subsidiado son 293 afiliados, 293 mil sí. afiliados. Uh -huh. Y en el ¿Cuál? régimen contributivo, 78 mil y pico de afiliados. Y en, ¿En, en la esa? provincia de Duarte ahora mismo. Somos la ARS que tiene más afiliados, tenemos 52% de la población afiliada a lo que ah, es la A través de esa aplicación, si yo tengo un servicio que no me satisfizo, tengo problemas también por cobros excesivos que me hicieron, a través de esa aplicación puedo usar reclamar. Reclamar. Sí, hay reclamos. Claro, puede hacer su sugerencia, su, sus su sugerencias, sus quejas y reclamos. Puede hacer sus sugerencias, sus quejas y reclamos a través del app, que inmediatamente tiene un tiempo, 24 horas laborables, para darle respuesta. Ok, excelente, porque muchas veces hay abusos en algunos centros de salud acerca de servicios que brindan. Y la cantidad excesiva de, del pago es, es, es tremendo. Entonces, si yo puedo accesar por una aplicación, es como que tengo a mi amigo cerca de mí es así, y me puedo es así. defender. Partiendo de la, de la pregunta de Fulvio, ¿tiene mecanismo ustedes que constantemente revisan el Valor de sus servicios, porque yo me he dado cuenta que ellos me dicen, firme aquí y está bien, lléveselo. Pero yo no veo no cuál es el monto. Sí. Porque siempre lo que hacen es que me señalan el lugar de firma y veo una hoja vacía. Sobre todo en emergencia, sí, sí, sí. hermano. Sobre Cuando todo tú vas en a emergencia, emergencia, te ponen a firmar, tú no sabes qué pusieron. Claro. No, y, no. y mucha gente ha parecido que le han hecho cirugías y de todo, o okay, que el seguro no le cubre porque ya dice que lo agotó. Uh -huh. Entonces, ¿cómo supervisar eso constantemente para evitar? Sí, tenemos auditores médicos, los cuales ya son los que visitan la, a la clínica, a los centros, pero como él dice, o sea, uno debe de, si usted no se siente conforme con el pago, debe de directamente reclamar, reclamar a la ARS. Siempre Senasa ha tenido las puertas abiertas para este tipo de, de reclamo de los afiliados y se le da un continuo seguimiento a darle respuesta al afiliado. Excelente. Bueno, pues bueno, muy bien. Que Ustedes promueven. ARS Senasa. Aire, ARS, repítalo para que la gente lo haga. ARS Senasa está disponible en Google Play y, en Andro, y para Android. Y para Android. Muy bien, ahí está en pantalla, ustedes lo están viendo, la pueden acceder de una vez, buscarla de acuerdo a su móvil, App Senasa. ARS Senasa. A todos los afiliados de Senasa que tengan en su celular, ya sea Android o iPhone, uh -huh. su. ARS, Senasa, ya en el celular. Más es fácil. No solo para los afiliados, sí, sino para los interesados en el También. Con Exacto, los que estén interesados en estar con nosotros, pues pueden acceder. Pueden acceso sin cambiarse. Sí, pueden solicitar. Pueden, su hacer, pueden ver cuáles son los requisitos para hacer los cambios. Uh -huh, correcto. Y se está haciendo rápido. Claro, sí, claro. claro. Se contacta de una vez al afiliado que hizo el acceso y entonces se va a y se le hace el cambio. Muy bien, bueno, entonces tenemos un personal de seguimiento a todas esas solicitudes claro a sí. través de la app. Claro Excelente. Pues muchísimas gracias Madeline bien Hernández bien ustedes, y Gloria sí. Quero por haber estado con nosotros. Ya son parte de SENASA, el eh, Seguro Nacional de Salud acá en San Francisco de Macorís. Gracias por haber acompañado en esta parte. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos. Con Salúdeme gracias. a Fran Tejada. Sí, sí, sí. <risa>